Vamos a ver si podemos cargarlo y de ahí subirlo. Brazo. No, no se puede, ¿no? Arriba. Pinche Mario, no puede. Estás bien, güey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos después de un gran año de no haber, <risa> <risa> de no haber venido aquí a la Arena Vallarta. Volvimos a este bonito lienzo charro sí, a montar sonido. Sí, la neta sí, ya teníamos rato, que no, un año, pues exactamente. Exacto. Y pues ahorita venimos a lo que es montar el equipo de audio. Ah, lo pero lo realmente no hay, tron, que, pues. hay que mostrarles que tenemos aquí ahorita. Con, con nos está acompañando. Nos Míralo. están acompañando unos bonitos caballos, la neta, están muy padres. La neta, no sé si sean de aquí, de la Arena Vallarta o... Sí, sean de otro lado, ah, pero tan bonito. bonito las trencitas, los de colores, las transitas son de los caballos que van a competir. Ajá, exacto. Esto, apenas va iniciando. Van a ser cinco días, bastantes días. Y nosotros el día de hoy es el primer día que son cinco días. Pero nosotros ahorita nos vamos a encargar de lo que es poner todo el audio, el sonido, todo el sonido. De de otro año más, gracias sí. a Dios. Exacto. Así que ahorita. Vamos a bajar unas cosillas y ya Mira, les mostramos. También ah, muestra de allá que la máquina está, está haciendo está limpiando la tierra. Exacto, está, está limpiando todo eso. ¿Cómo le podrán nombrar a eso? O sea, hagan de cuenta que hacen eso porque es una competencia internacional, o sea, es 100% verificada y 100% para esto. La empiezan no, la, no es tierra común ni corriente. Hagan de cuenta que la están como mezclando para que esté no sé si más grandita, o no sé. Pero le están dando su mantenimiento. Sí, es su mantenimiento y fíjense que eso no lo hacen unos días antes, eso lo hacen todo el año. ¿eh? Sí, y pues vamos a empezar a bajar, Pablo, porque todavía hay mucho trabajo para nosotros. Sí, nuestro... aún falta mucho trabajo, vean. <ríe> Tenía un año sin hacer nada, nomás estar editando. <ríe> no, pero así es el trabajo de aquí. Sí, sí está pesado, la neta. Fíjense, nosotros normalmente montamos en la parte que está aquí abajo. Pero el día de hoy no la cambiaron. Tenemos que montar aquí arriba. Y son cosas que pasan, pues, nos pasan a nosotros, pero... Ni modo, de todo modo está un poquito más fácil, güey. No tan fácil. No, está igual. Está igual de pesado, la neta. Pero, vamos. Ah, a ver, ahorita a ver qué, qué cansado a está, ver güey. Qué pasa. Fíjate, Mario, ya llevamos bajado todo eso. Eso es lo que son los lineales. Y pues vamos a continuarle. Ahorita les muestro un poquito más de cómo llevamos el avance en un ratito más. Porque ahorita. Ah, es puro CrossFit, Mario, es la ventaja de nosotros. Aunque lo hacemos una vez al año, pero... Ay, hijo de la fregada. La neta, si sí está cansado, vean cómo estoy sudando. Aproveché, Mario, ponerme el suéter para sudar más y hacer ejercicio como CrossFit. Vamos a poner el primer cuadro, a ver. ¿Te acuerdas la que armábamos aquí mismo, Mario? En el centro. Era mucho más grande. Eso no es nada, la neta Ahí quedó No sé para los que vieron hace un año el video Si recuerdan esta tarima A ver, va el segundo cuadro Mario Vamos a la segunda Aquí está la primera Y va el segundo cuadro, que es lo difícil también Al cabo de esta ya la tenemos dominada Esta no hay pedo Ahí quedó. Tú caminas para atrás ahora, eh. Espérame, no la bajes. Ahora sí ya quedó la tarima donde vamos a montar todo el sonido, todo el equipo de audio. Y miren, así es como va quedando el camión Ya un poco más vacío, Mario Estamos vamos a bajar esto Exacto, siguen los bajos Porque los bajos, hagan de cuenta que van encima de la tarima Y encima de los bajos van aquellos lineales que están allá Los conocen como bocinas Bocinas, pues, más que nada, exacto Los medios, para la gente que sabe un poquito de eso, Los medios para que sepan distinguir. Esos son los graves y aquellos son los medios y agudos. Así que, a continuar con bajar. y Yo creo que les mostraré ya que eso esté allá o ya que estemos subiendo allá. Vamos a ver si podemos cargarlo y de ahí subirlo. Está liviano este. Eso este sí. Está <risa> pero de todos modos, sí está, dice Mario que está liviano, pero está pesadito de todos modos. A ver, vamos a prepararnos. Pierna, brazo... Pierna Brazo Arriba Pinche Mario, no puedes, estás bien, güey Está bien jalado No, no es que tú no estás más alto que yo No, güey no, Ocupamos, a ver Está bien jalado el Mario Con esta fuerza, tú, tú esto debes de tener fuerza, ¿no? No, pero es que se me puede venir el peso atrás y... No, porque haz de cuenta que el peso no está acá atrás Está acá adelante Con que la logres subir aquí, mira Aquí ya podemos empujarla vamos Ok, vamos, a, vamos a hacer un cali Pero mira, es que mira, te voy a enseñar Es que, no sé cómo explicarte La traemos aquí Pierna De ahí levanta toda la fuerza Y esta la, esta así Y para arriba, y ya es que, de aquí, es que todo es al revés Entonces sería esto, mira, sería esto Tú acá al revés, con esta Porque según tienes fuerza con esta La traes aquí Levantas con esta, ocupas fuerza en esta para levantarla ahí, para que tan siquiera pegue ahí. Ya ves, así era. Pero esta está liviana. <ríe> así era y una vez subiéndote ya la volteamos ahí arriba. Ah, listo y se pudo. Ay, güey, es que está. Dijera Mario está alto, pero sí se puede. Con calma, no llevamos prisa, de todos tenemos un día de ventaja. El día de hoy nos está haciendo favor de grabar mi papá, miren, aquí está. Aquí está mi papá. Fíjense desde dónde cargamos, vean. Vean toda esta distancia que ahorita igual ustedes no la ven tan larga. Pero desde acá estamos cargando. Vamos por el segundo... A ver si podemos con el segundo, yo sé que sí. Que pase la mitad ya no se cae, ahí no se cae. bueno que quedó este escalón. Que si no hubiera escalón, si no la pellizcamos. Salte. Salte. Salte, güey. No quiero que te caigas. No me caigo, güey. Aquí me agarro. No me caiga. Dale. Yo la empujo solo. Es Dale, que con ver, un empujón ver. mal te puedo tumbar. Ahí está. Listo. Otro más. Ahora sí vamos con los medios. Sí. Es, Oy, wey, no, compa. No, no. Sí se puede. Parar? No. Te, te voy a Ya por fin terminamos de montar todo. ¿Han visto la chinga para montar eso, la friega, ¿verdad, Mario? Lo bueno que así pudimos no nos rajamos yo y el Mario. Ah, no más es que terminamos. La neta, si sí terminamos cansados yo y el ¿Cuánto, Mario. ¿Cuánto tardamos? Mm, fácil, yo pienso. La neta no vi el horario, pero yo pienso que más de una hora. Una hora y media más. De sí, una hora. hora y media porque lo hicimos con calma y con precaución de no caernos, porque Cabina pues, mira, ponte ahí Mario y es una altura, pues, ya alta. Pues ya para subir, miren, aquella bocina, aquella tercera bocina, pues vean el tamaño de Mario. Si nos caemos, está canijo. tan hijo, tan pesada. Y luego estando aquí. Aquí hay más altura. Imagínense Mario <risa> para subir ese. Subo canijo. Lo bueno que ya terminamos. Lo malo que vamos a terminar. Mi papá ahorita va a conectar todo. Eso es lo que él siempre se ha encargado de conectar todo. Es el ingeniero pues. Y lo malo, que no hay planta de luz, así que hasta mañana vamos a tener que calar como siempre, como el año pasado, sí. Es que vieron el año pasado el video. Fue fuerte. No, sí, ya, realmente ya finalizamos. Sí, ya nomás falta cargarlos, jalar los cables y listo. Ya, irnos a mañana casita. calamos, Desde mañana es el día del evento, pero mañana calamos porque no hay luz. Sí, ahorita no hay luz, no hay planta de luz, no podemos calar nada de sonido. Realmente lo pesado, lo pesado ya está. Sí, de hecho ya el camión ya está, la neta, vacío, pero... Ahí está, ahí está Mario, nuestra obra maestra. <risa> Miren la obra maestra <risa> que hicimos. Pirámide. Ajá. Una pirámide de bocinas, Mario. No, es que Tómala, hay... papá. Cada bocina de esta, hasta de pesar las de arriba, de pesar unos mm. 20 kilos. Más de 20. Más ¿no? de 20. Más que una persona, más que mi mamá. Sí. Eh, yo más que, que mi mamá. Entre 25 kilos más o menos. Pesa. Cada una cada diez. Tampoco no, no creo. Porque yo que... he cargado a mi mamá y la neta... ¿No está más pesado no, que un lineal? No, sí. ¿Sí? Sí, yo en 25 kilos y los de abajo son unos 40. Ah, pero la neta, estuvo buena la chamba, el buen este, gym, crossfit, dijera Mario. Sí, el cuerpo se empieza desacostumbrar. a desacostumbrar, sí. lo bueno que miren, nuestra obra maestra. <risa> no, ahorita ya nomás faltan detalles y mañana esperar la luz. Sí, exacto, faltan los detalles, ahí están todos los amplis, el sonido, allá va a ir la mixer, la mezcladora. Si ¿Sí les estoy apuntando bien, allá. Ahí van a ir todos los caballos, va a estar la competencia, todo eso. Ahí son los palcos. Allá arriba toda la gente. Ajá, toda la gente de aquel lado. Ya que terminemos, volvemos con ustedes. ¿Qué miras, pa? Como están bajando las plantas de luz. Ah, el día de hoy sí llegaron las plantas de luz un día antes, ¿verdad? De novedad. No, más que no sabemos si vayamos a calar, porque no sabemos si traigan gasolina o qué es lo que le echan a los diésel, ¿verdad? Vamos a ver. Si no... Porque el día de la ventaja de hoy, que sí está antes. Y ya está todo conectado. Nomás nos falta la luz. Ya mi papá ya terminó de conectar todo aquí. Como pueden ver, es un enredadero. Parece Spider-Man. La telaraña de Spider-Man le llega a Wango. <ríe> y ahí está ya todo conectado. Ahorita Mario se subió a conectar todo ahí. Nomás que no les grabé. También ahí está acomodando unas amplificadas para que suene en los palcos. Vamos a ver si calamos. No lo sé. Pues ya está aquí la planta. ¿Para qué esperas hasta mañana en la mañana? Hay que dejar todo calado. Pues bueno, Mario, ahora sí, ya por fin terminamos, ya calamos ah, todo el lado y ya. Sí, ver, miren, sí. ya se ve más bonito así con todo cubierto, ¿verdad, Mario? Sí, también ahí enfrente. Pues, Allá, ya pusimos patrilla. todo lo que es la mezcladora, que esa es una mezcladora digital. y para que no dicen nada, Mario. Así sí, que, verdad, sí. cosas técnicas que a lo mejor ustedes no, no entienden. No pero, pues, para los que entiendan, ahí está. Y ahí está la planta. Que, de hecho, ya la, van a, ya la va a pagar mi papá, porque ya nos vamos, Mario. Sí, pudimos calar, pero no Exacto. pudimos mostrarle. No pudimos mostrarles porque... Pues, atariado. Andábamos atareados. andábamos atareados y, aparte, nos ganó el tiempo. Luego, ya queríamos terminar, ya para irnos. También recordarles que esperemos que les haya gustado el video y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Exacto. A Instagram y, y también... TikTok, que ahí estaremos haciendo varios lives de vez en cuando, así que estén activos ahí y también estaremos subiendo TikToks, que es videos cortitos, así que nos vemos hasta el siguiente video, esperemos les haya gustado.